Ya vamos, oye Hace dos años Tú no pisas tu hogar hace dos años Hace dos años ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Cómo se... De verdad, les juro Que no paraba de sudar en el avión de los nervios ¿Yo? Sí, tú No, era por la autobús Mentira, no hubo nada Y hace un frío horrible Nueve grados ¿Nueve? Nueve grados Con razón estoy así Y hemos venido de sorpresa Nadie de su familia sabe, nadie tiene idea de hecho ustedes son los primeros que se están enterando y bueno, cuando sube este video ya vamos a verlo sorprendido. Va a ser una cosa loca, mañana hemos preparado ir a asustar a su hermana que no tiene idea de absolutamente nada. Luego vamos a ir a su casa, vamos a comer y de ahí tenemos planeado una semana en verdad súper tranquila pero bastante ocupada porque tenemos varias cosas planeadas. Así que vamos a ir a grabarlo todo, hemos traído el drone, hemos traído las cámaras el trípode, absolutamente polar. todo hasta Polar. No te pierdas ninguno de los vlogs, porque van a ser vlogs diarios Lo prometo, van a ser vlogs diarios No sé cómo, pero vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacerlo, es un, ¿es un reto está, listo y como este vlog va a ser muy corto, les voy a hacer un tour por el departamento que hemos alquilado Que de verdad está bellísimo Y las fotos que vimos no le hacen justicia, así que les voy a mostrar en un video En realidad el recorrido empieza acá Esta es eh, la sala un pequeño living que tiene una vista espectacular que no saben, de verdad morí cuando vi esto miren esa preciosura bueno, y seguimos con el tour Trevor está cocinando porque nos morimos de hambre, papas fritas y una sopita que hemos traído de sobre de lima, hago flores bueno, disculpen el desorden, pero estamos acomodando todo este es el primer cuarto y cualquiera de ustedes puede venir y dormir aquí. Y este es el baño de visita. Oh, y esto hace ruido. Y este es el cuarto. También tiene una vista espectacular. Este sería el baño. Voy a prender los dos. Y este sería el increíble walking closet que ni yo tengo en mi casa. Y bueno, esa es mi maleta. Y ahí están los sobres de Sopa Maggi. Si no te quieres perder ninguno de los vlogs diarios que tenemos planeado hacer, no te olvides de suscribirte en el box rojo de abajo. Dale like a los videos. Y nos vemos mañana en un próximo video. ¡Chao!